Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo de Misterio. Hoy vamos a hablar de las mal llamadas psicofonías y psicoimágenes, aunque el tema de fondo que quiero y que nos va a acompañar en varios monográficos que tengo pensado será el fenómeno de las pareidolias y los errores de interpretación, aunque este primer capítulo será introductorio y aclaratorio del por qué he querido hablar de este tema. Así que empezamos. En varias ocasiones me habéis preguntado el por qué, dada la cantidad de vídeos que dedico a la transcomunicación, no cuelgo psicofonías clásicas de micro y grabadora, o de ruido blanco, o psicoimágenes con la técnica de Klaus Schreiber, ya sea de mis propias experimentaciones o de otros grupos, a pesar de que en la red podemos encontrar numerosos grupos de experimentadores individuales o en grupo que, que, que sí que las graban y que las exponen. bien en mi canal he intentado exponer aquellas psicofonías y psicoimágenes de grandes y que yo considero y serios investigadores que han conseguido resultados claros. En su momento, en mis principios, yo experimenté con la grabación psicofónica utilizando varios métodos y como ya sabéis, los mejores resultados, en mi caso, los conseguí con el método de la Ghost Box o Spirit Box, siendo consciente que la mayoría de dichos resultados, aunque curiosos, podrían entrar en el error subjetivo y pareidólico. Además, solo obtuve grabaciones de cierta calidad por un periodo de tres meses. Luego el fenómeno desapareció, y por desaparecer me refiero, que no conseguía ni siquiera pareidolias curiosas para mostrar en el canal. Así que, aunque continué registrando, dejé de mostrarlas por no ser incursiones significativas. También experimenté con psicoimágenes obteniendo resultados, pero a mi parecer 100% paraidólicos y subjetivos, por lo que no me parecía honesto mostrarlo como resultados anómalos. Considero que todos los experimentadores, por lo menos los serios, deberían ser más estrictos en aquello que presentan como una voz psicofónica cargada de subjetividad en la decodificación del mensaje. En estos años he escuchado cientos de presuntas psicofonías. Mi forma de proceder casi siempre ha sido escucharla sin saber lo que el autor interpretaba para no estar condicionado y evitar la pareidolia inducida. Haciéndolo así en menos de un 1% de las ocasiones he interpretado lo mismo que el autor ha escuchado. Este tipo de experimentos de escuchar las presuntas psicofonías sin conocer la interpretación que sugiere el autor se han realizado en varias investigaciones. En el monográfico que estoy preparando sobre ello veremos dichos estudios. Pues bien, yo no niego que se graben sonidos anómalos pero sí soy muy escéptico en la interpretación lingüística que se hace de dichos sonidos. Y eso me lleva a la conclusión que el 99,9% de las psicofonías son ininteligibles y posiblemente en ese mismo porcentaje no son ni siquiera anomalías paranormales, sino sonidos de ambientes no controlados en su gran mayoría. Y exactamente podría decir de las psicoimágenes, que es como ver caras en las nubes. En el 99% de las ocasiones no me parecen que sean imágenes del más allá o de otros mundos paralelos. Entonces, ¿existe o no existe el fenómeno transcomunicativo? Mi opinión y mi experiencia es que sí, existe. Ahora bien, no en la cantidad que nos inundan en las redes sociales. Ya sabéis que en mi opinión... El, el fenómeno es de carga mediúmica, o si creemos en un fenómeno animista, pues de carga psíquica, me da igual. Pero el fenómeno es real y se produce. Ahora bien, aun considerando que todos los seres humanos tengamos capacidades psíquicas o mediúmnicas, ni que sea de un modo adormecido, son muy pocos los privilegiados que tienen un desarrollo tal como para que el desarrollo transcomunicativo se produzca con una calidad tal que dejemos a un lado las interpretaciones subjetivas sobre lo que estamos viendo o estamos escuchando. Y la pregunta es, ¿y cuántos experimentadores considero que efectivamente consiguen resultados donde la pareidolia queda descartada? Pues de los actuales que estén vivos y que expongan públicamente sus resultados, quizá 25, máximo 30 en todo el mundo. Son pocos. Pero en cambio, ¿cuántos experimentadores se dedican en el mundo a grabar psicofonías y psicoimágenes? ¿Miles? ¿Decenas de miles? A lo mejor no, a lo mejor son 5.000 o 6.000 personas en todo el mundo. Vuelvo a repetir, de las cientos y cientos de psicofonías y psicoimágenes de cientos de experimentadores que he podido seguir, solo 25, 30, descartando el fraude, claro, consiguen resultados destacables no para idólicos. ¿Eso significa que el resto de experimentadores no consiguen registrar una verdadera psicofonía o psicoimagen? Pues algunos de ellos consiguen algo destacable y a tener en cuenta, pero no suele ser lo habitual ni con asiduidad. Considerando que todos podemos aprender a jugar al fútbol, pocos podemos llegar a ser Messi o Ronaldo, la transcomunicación es para unos pocos elegidos y eso no quita que alguno de nosotros en determinadas circunstancias y con cierta aleatoriedad no consigamos grabar una psicofonía o una psicoimagen. Lo que no es normal es la cantidad de experimentadores que presentan resultados anómalos, presuntos resultados anómalos cada dos por tres, dando por buenos o simples ruidos cotidianos que interpretan como voces o aleatorias formas que interpretan como caras. Voy a repetir hasta la saciedad, la obtención de psicoimágenes y psicofonías es una rareza y es tan inusual que está reservada a unos pocos que las consigan de manera asidua. El resto sí, puede que obtengan alguna, pero serán casuales, inusuales, y por tanto, pocas veces repetibles. La explosión, la moda de los programas dedicados a la caza de fantasmas, han hecho proliferar multitud de grupos y experimentadores individuales que, sin tener el conocimiento suficiente para adentrarse en el mundo de la investigación paranormal, perturban enturban y ridiculizan un fenómeno fascinante y, en mi opinión, real. El no conocer no solo las técnicas de registro y las precauciones a tomar, sino el funcionamiento del cerebro y cómo éste nos puede engañar en la interpretación de aquello con apariencia objetiva, nos lleva sin criterio alguno, en la mayoría de las veces y sin mala fe, a dar unos resultados negativos por positivos, obteniendo además el beneplácito de los seguidores, de todos aquellos que, aun teniendo mayor desconocimiento sobre la mecánica del fenómeno, aplauden dentro de su, de su comprensible inocencia dicho resultado, no solo porque creen escuchar y ver lo que el experimentador dice, sino que es posible que reafirmen sus propias creencias. Hace unos años hice un experimento para demostrar cómo nuestro cerebro es capaz de decodificar un mensaje en un ruido aleatorio. Para ello utilicé un sonido sintético de ruido blanco y jugué con la ecualización distorsionando el sonido para que no fuera monótono y conseguir engañar al cerebro. Vamos a escuchar primero el máster original donde solo se escucha el típico ruido blanco. Vamos a escuchar lo que es un ruido blanco. Aquí no hay absolutamente nada. Y lo que hemos hecho es una reducción de ruido, es una distorsión, hemos cambiado el tono, la velocidad, hemos jugado con estos efectos, la ecualización, el eco, y al final lo que hemos obtenido ha sido pues, un ruido blanco bastante aberrante, que ya deja de ser ruido blanco. Ahora vamos a escuchar la distorsión del mismo. ¿Escucháis algo? ¿Alguna voz? ¿Alguna frase? No deberíais porque solo es una distorsión del ruido, pero escuchad ahora mismo el mismo corte. Seguro que muchos de ustedes vais a decodificar la frase La boca está sucia. ¿Lo habéis escuchado? ¿Qué ha pasado? Simplemente que yo os he inducido a creer que escucharáis la boca está sucia. Pues bien, este fenómeno, al que denominamos pareidolia auditiva, es lo que está detrás del 99% de las psicofonías que por lo menos podemos escuchar en las redes sociales como Facebook, Youtube, algunas webs o algunos blogs. Aunque... En sucesivos monográficos que voy a dedicar a la pareidolia, vamos a ver ejemplos de presuntas psicoimágenes que no lo son, os voy a presentar ahora un ejemplo de lo más radical del fenómeno. ¿A qué me refiero? Hay cientos de experimentadores que interpretan imágenes paranormales, normalmente espirituales, allí donde no hay absolutamente nada, ni siquiera algún indicio que cause confusión o que pueda parecerse a algo. En este ejemplo, la experimentadora utiliza un plato metálico lleno de agua que mueve con los dedos mientras registra el movimiento del agua con, un, con una cámara de vídeo. Luego busca fotograma a fotograma alguna imagen paranormal. En este caso, la presunta experimentadora dice localizar a una niña que además describe perfectamente con todo lujo de detalles. Lo curioso es que por más que te esfuerces en ver lo que ella dice, no ves absolutamente nada. Es ya el extremo de una interpretación subjetiva e infinitamente imaginativa allí donde no hay absolutamente nada. Veamos. Este proyecto nace de la curiosidad por incorporar imágenes a psicofonías como un complemento más a estas experiencias. Esta técnica muestra solo uno de los pasos que realizamos luego de fallecer, mediante las imágenes que presentamos. Una breve etapa, que muestra la continuidad de nuestra existencia, en otra vida. A su derecha, en otro sector del remolino, se ve a una niña con muchos detalles, todos mirando al centro de la imagen. La niña tiene, pelo largo, una vincha o una cinta en el pelo, y se ve claramente una luminosidad que proviene del centro de la imagen, la cual se ve reflejada sobre su brazo. Tiene un vestidito de verano sin mangas y un moño en la parte trasera. Su cabeza está inclinada hacia la izquierda y sugiere una postura inquietante de bondad, espera o consuelo. No se ve si está parada o sentada, pero en lo que sería a sus pies, se pueden ver la cabeza de dos ángeles, también mirando hacia el centro. Tienen toda la apariencia de querubines. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad. ¿Por qué llevamos entonces años estancados en la investigación transcomunicativa? En parte porque estamos perdiendo el tiempo intentando explicar el 99% de las psicofonías o psicoimágenes que presuntamente no lo son. Seguimos con la matraca que si para validar una psicofonía esta tendría que estar registrada en una jaula de Faraday en una cámara necoica, que si hay que tener cuidado con el micro que se usa para que no entre una señal de radio que nos haga confundir que si una psicoimagen grabada usando un televisor puede ser una imagen residual de un programa de televisión que se nos ha colado, o imágenes de la ionosfera. Eh, y sí, y, y tienen razón, posiblemente. Y el 99% de las psicofonías y de las psicoimágenes que se presentan posiblemente no son validables. Pero, ¿qué importancia puede tener el método de registro en aquellos investigadores, transcomunicadores, que consiguen resultados asombrosos contestando las supuestas entidades coherente y claramente a las preguntas del experimentador? Yo soy a vuestra disposición, bueno, tú lo sabes, ¿no? Bien. Ma il dolore è un solo un ricordo, mi dai solo gioia. Per niente, con l'atteggiamento di nuova, ma disponibile, sul sport, il fuori l'aiuto, guerra. En este caso me da igual el método, los hay que utilizan una radio desintonizada en onda corta que podría inducir a multitud de errores, pero si el experimentado pregunta ¿Quiénes sois? y una voz contesta en ese momento o momentos después ¿Somos seres espirituales que venimos de un lugar donde el tiempo no existe? ¿Qué posibilidades hay que la respuesta sea un error del equipo utilizado? Pero por qué no investigamos esos casos que sí son anómalos independientemente del método utilizado y seguimos empecinados en demostrar que una voz que alguien ha grabado, que parece que dice estoy aquí, es el ruido de unos cristales, de una, de una pisada de, de que pasaban por ahí. Quizá porque lo otro es tan sumamente increíble e inusual que la tendencia es a pensar que es un fraude o quizás por miedo a descubrir que hay algo que no se puede explicar desde el punto de vista epistemológico de la ciencia porque sería destruir los cimientos por los que la ciencia ha ido construyendo su paradigma. Después de años estudiando, investigando, experimentando y relacionándome con los mejores transcomunicadores del mundo, vuelvo a repetirlo y me lo habéis oído muchas veces, la transcomunicación se produce o bien por una interacción entre la mente y la materia y por tanto sería un efecto psíquico-psicocinético o bien por la interacción de entidades autónomas de otras dimensiones de la realidad que interaccionan con un medium usando un medio como medio me refiero a un aparato electrónico es decir que sería una triada entidad-medium-aparato por tanto estaríamos hablando de un efecto mediúnico y al alcance de muy pocos si bien se puede desarrollar tal y como explico en uno de mis monográficos dedicados a la transcomunicación. Así que, amigos, hace ya bastante tiempo que dejaron de interesarme las psicofonías y las psicoimágenes en su forma más simple y básica. Y doy la razón a la mayoría de investigadores escépticos en sus opiniones y conclusiones dentro de su limitado mundo de conocimiento sobre el fenómeno, de la misma manera que me da pena que rehuyan o desconozcan la otra cara del fenómeno, que descartando el fraude es mucho más compleja de explicar y mucho más fascinante de estudiar. Sé que habrá experimentadores y grupos aficionados a lo, a lo paranormal que estarán viendo este vídeo. Por favor, tened espíritu crítico, no todo vale para conseguir unos likes. Más de una vez me han dicho que cómo es que tengo tan pocos suscriptores y likes dada la seriedad con la que trato los temas. La respuesta es sencilla. Si vas en busca de la verdad e intentas ser serio en el mundo del misterio, el precio a pagar es tener poca popularidad. Pero me da igual. Mi intención es investigar, experimentar, divulgar. Y sí me gustaría llegar a la máxima cantidad de gente posible. Pero lo que nunca voy a hacer es, uno, venderme... Y dos, contar mentiras. Me podrán engañar, eso sí, me podré equivocar, pero lo que nunca haré es faltar a la verdad. Gracias por seguirme, espero que os haya gustado esta introducción y nos vemos en el próximo vídeo dedicado a las paridolias en Tiempo de Misterio. Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.